Buenos días, pues cuarenta eh, y tantos grados en la calle, muchísimo calor, eh, aire acondicionado a toda pastilla, Obama no ha venido a Sevilla, ha tirado directamente desde, desde Varsovia, que estaba en, ahí en la cumbre de la OTAN, y ha ido a Madrid, de Madrid a Rota, y de Rota se va a Estados Unidos. Bueno, casos que aquí he aburrido en casa, no he podido ir a mostrar la banderita al Obama, es eh, coña, evidentemente, eh, y... Digo, bueno, pues voy a hacer un vídeo que hace lo menos dos meses que no hago ninguno. Y este vídeo es una cosa que hice ya hace tiempo, es sencillito, no tiene ninguna complicación realmente. Es eh, para todos los niveles, incluso lo más básico. Hay que echarle por su tiempecito, pero es máximo. Y se trata de una canción de Bach, muy sencillita. Muy sin armonías ni nada, ni double stops, ni rolls, ni nada de nada. ¿Vale? Os voy a poner un roll. Para que lo practiquéis, pero que no, en realidad no lo, ni lo vamos a usar, pero ya he puesto, pues, pues también. Eh, dos por uno. Y nada, la canción es la de Jesús, eh, Alegría del Deseo Humano, o del Deseo del Hombre, o algo así. Jesús, bueno, es Jesús, tal como está escrito, Jesús. Pero vamos, vamos a decirlo así, Jesus, Joy of Man's Desiring. Y bueno, en cuanto la escuchéis vaya a saber cuál es, una canción muy, muy sentida, muy bonita. Thank you Pues empezamos así, le damos a la cuarta al aire, vamos a poner un acorde, digamos, de re séptima con bajo y Damos a la cuarta al aire Pulsamos la cuarta en el cuarto traste Pulsamos la tercera en el segundo traste Pulsamos la, la, prim, la segunda en el primer traste Ahora le damos a la, a la segunda al aire Pulsamos la tercera en el segundo traste, la segunda al aire, y la, y la tercera al aire. Esta ve la introducción. Entonces esta, esta cuerda que queda resonando al aire nos sirve para la siguiente, la siguiente parte. Usaríamos la, la tercera en el segundo traste otra vez. La segunda en el, al aire. La prima al aire. Ahora le damos dos veces a, a, la, a la segunda en el primer traste. Le podemos dar, como estoy haciendo yo ahora mismo, dos veces con el pulgar o pulgar índice. Creo que es mejor con el dos veces por, con, con el pulgar en este caso. Ahora vamos a pulsar la la prima en el segundo traste. Levantamos, la dejamos al aire y damos dos veces. Ahora vamos a pulsar la quita. quinta. Quinta. Primera en el cuarto traste. Y hacemos ping, pong, ping. Sin darle a la cuarta. ¿Vale? Entonces lo llevamos hasta ahora. cuerdas todas al aire y vendría la siguiente frase seguimos siempre en las mismas cuerdas y las mismas digitaciones aproximadamente al aire la segunda, pulsamos la segunda en el primer traste, la primera al aire que hacemos ping, PEN al aire, segundo y al aire. Y volvemos al, al primer traste de la segunda cuerda. Segunda al aire. Tercera en el segundo traste. Segunda al aire. Tercera al aire. tercera al aire y cuarta al aire ¿vale? entonces lo que llevamos de momento y la repetimos un poco la intro y vamos a repetir exactamente lo mismo igual que antes Pero ahora, en vez de volvernos a, a, digamos, a, la, a la cuarta cuerda en el traste cuarto, vamos a pulsar la cuarta cuerda en el traste segundo. Entonces, esta última parte... Pulsaríamos la, la cuarta en el segundo traste, Primero al aire. Esta última parte no queda muy clara. que haya quedado claro. En realidad son dos veces lo mismo y la, la segunda vez en vez de pulsar aquí, pulso aquí y lo demás igual, ¿vale? Bueno, lo voy a tocar entero un poquito más lejos para que se vean las dos manos.